Excelente. Viernes 8 de abril para todos nuestros oyentes. Yo soy Diego Garza, conmigo está Bomber. Buen día a todos. Hoy es el Día Internacional del Pueblo Gitano. Y la pregunta del día es... ¿Cuánto ganaba o cuánto le pagaba Nike a Tiger Woods? Una vez que antes de los 20 años, cuando ni lo conocían. Entonces... Sí, vivo, este... Si nos, reto, si nos re, remontamos a, a, a épocas pasadas que, que... De entrada, por ejemplo, y hablando ya de, de lleno de los patrocinios ese tipo de cosas, eh, había, había ciertas leyes que, por ejemplo, restringían los patrocinios en temas de college, que ahorita ya, sí. ya lo liberaron. Este, o sea, ya... Ya puedes ya, patrocinar a jugadores de college. Ya un jugador de college ya puede llegar millonario al, a, oh, a, a, a, al profesionalismo. Este... Y en esos entonces, no sé si te acuerdas, pero bueno, siempre era como que en las películas o en las series, eh, en todos lados, la guerra de las marcas de patrocinar al, al hecho, por ejemplo, en la, de King, en, la de, en la nueva de Will Smith, de las de las sí, hermanas sí, sí. Will, ajá, este, a, toca tema de patrocinios, este y bueno, Tiger Woods en, en esa pelea constante con, con otras marcas, más bien Nike, este, al final se queda con un chavo que, que, que ni siquiera era conocido en su momento cuando lo empezaron a agarrar, o sea, como que proyectaba, que también pasó en la, en la King Richard, este, proyectaban a futuro, los güeyes la apostaban a futuro este, y eran contratos que, que te... Pues, que sí. te, que al final de cuentas, por ejemplo, eh, te vas al fútbol europeo, que hablan de Cristiano Ronaldo, que, que cobra a lo mejor 25 netos o, o 25 millones de, de euros, pero a lo mejor en patrocinios de, gana... 75, lo interesante del tema y, y, y, y más en fondo de esto es que antes como que te preocupabas o el atleta se preocupaba porque te patrocinara alguien, hoy en día con el tema de redes sociales, con todo ese tipo de cosas es más importante por ejemplo un eh, estaba leyendo que un Cristiano Ronaldo que es el número uno pero como persona, este como humano porque la, sí. la cuenta número uno de Instagram es Instagram como tal y te llegan yo he visto que no la sigo y me llegan de que Uy, ya te fijaste lo que publicó Instagram o sea, sí. se está constantemente jodiendo para que sigas Instagram y en el caso de Cristiano Ronaldo este, es la persona número uno y es más su ingreso por publicidad. por publicidad, este, y, y, él muy finamente lo hace porque ni siquiera es alguien que esté jodiendo todo el tiempo en sí. Instagram. Digo, bueno ya no lo sigo, desde que se fue en Madrid, soy, soy, este, ahí me van a tirar carro, ¿no? Sí. Pero soy congruente con eso de que lo seguía Pero porque igual eh, en el Madrid no tanto es, por ahí. Está cabrón como uh, usemos a Nike como ejemplo, ahorita que estaba pensando. ¿Cómo influiría, güey? O sea, porque lo debes de tomar en consideración. Está cabrón, como por ejemplo, el caso de Jordan. Uh -huh. Pues, güey, Jordan ahorita es gran parte de las ganancias de Nike y pues, seguramente está afectando los precios, güey. Imagínate que, o sea, para ellos saberle, no sé, no tengo el dato de cuánto P le habrán. Fue invertido. un parteaguas, Jordan. Ajá. O sea, le, invirtieron, le invierten a, a Jordan y, pues, hoy okay, que le cayó una la nota a Jordan. ¿Cuál fue? Cuál Pero fuera? lo que eso le generó a Nike, güey, pues yo creo que está se, se ha ah, evaluado en la empresa ahorita. Claro, que a final de cuentas, este, acuérdate que antes llegaba, o sea, obviamente siempre ha llegado informaciones, de que existe la Yéndonos allá a los 50s y, y las cosas que, de, de, que empezó la gente a ver televisión y todo eso. A ver, tú consumías el único comercial que veías. Sí, o sea, tú conocías, más bien a lo mejor no sé si consumías por temas de precio por temas de alcance o por temas de o sea no sé si a México llegaban ciertas cosas este a lo mejor tienes que ir a Macalear o a Laredo o a tal para comprar ciertas cosas pero tú consumías lo que veías sí. o sea al final del día ahorita la gama o la variedad de cosas o, o, o la oferta es demasiado este porque tienes entrada eh, por, por, por por televisión cosa que casi yo creo que tengo de no ver tele local sí, yo creo que muchísimo que tiempo más, ajá creo que... Creo que y es ahí a donde vienen, haciendo un pequeño, una pequeña tangente, los streaming services, güey, pues cada rato que le metan todo el tema de, de publicidad, güey, pues se puede venir un súper negociazo para todos ellos. Wey. Que, por ejemplo, el no sé si te acuerdas de repente cuando te, te, te metías en, en evaluar Facebook y decías, oye, lo, siempre la diferencia entre Facebook y Twitter fue el tema de la publicidad, uh -huh. que Facebook le valía madre y te la... Te la por todos lados a lo, a lo que te metieras tenían algoritmos, tenían cosas para que sí. te fuera bombardeando con eso y Twitter como que nunca lo quiso hacer tan tan pues tan así como como Un en su momento, bruto, sí. ajá, como en su momento Facebook, pero como bien dices, si están dispuestos a pagar tanta lana por publicidad lo que le debe de estar generando en, en retribución y lo que le debió de generar en su momento a, a, a Nike por por y hasta crearon la marca Jordan y sí. todo, este el, por ahora sí, por el fenómeno que fue este güey. Que en su caso, eh, también lo fue, o en su momento más bien, también lo fue Tiger Woods este, en, en sí. el mundo del golf O sea, al final del día yo creo que si tú le preguntas a cualquiera, este porque a lo mejor en fútbol yo todavía tengo ahí, creo que hay más, hay, ha, ha, ha habido más, este, ha habido muy, muy buenos jugadores y tal, pero yéndote al básquetbol, yo creo que para el noventa y tantos por ciento, y no sé si sea por publicidad, este, o, o en realidad es Michael Jordan y si te vas al golf, creo que también, ¿no? Pues, sí, pues o sea, Tiger, Tiger Woods. Woods. Sí, mm -hmm. o sea, da, ahorita tocando el tema de Tiger Woods y por qué sale el tema es porque después de... 25 años después de que ganara su primer Masters que de hecho, como mencionaba al principio ni se, ni se sabía quién era, Nike la apostó y le apostó fuerte con 40 millones de dólares que ahorita valdrían como 73 mil digo, 73 millones de dólares que, este... que, que, que, que bueno que hay inflaciones que, con inflaciones del 1 que, que hay sí, en Estados Unidos. Sí. Si fueran como las de este año ya valdrían sí, sí, este, sí. 200 millones de dólares, ¿no? Al paso que van. Y pues, que o sea, vamos, este güey, Tiger, generó más de medio billón de dólares nomás por usar polos y tenis. El, y el, el, el, el Tiger. Woods. Ajá. O sea, este güey ganó en, en los 25 años 500 millones de dólares por todo lo que promocionó. Sí. Está bien cañón que ahorita es es, es es parte de lo que estaba hablando al principio, dentro de, hablan de por ahí de una nota de Brady, ¿no? Que, que más que el patrocinar él a una marca, él con sus redes y él ellos están creando sus propias marcas, o, o sea, ya no son, eh, o sea, ya puedes, eh, por ejemplo, te pueden pagar por tu marca, te pueden pagar por, por ser el patrocinador pero ya te están pagando por cada eh, interacción que tienes con la marca. hables sí. en redes sociales, háblese que te hagas una camisa, háblese sí. que, que, que te pongas la gorra, que digas una estupidez, que, que le pegas una cristal. Y personas inteligentes pues, están sacando sus propios brands, o sea, ahí tienes a las Kardashian sacando sus, sus brands y todo eso. Cristiano Ronaldo también sacó sus, sus calzones R7 y la feria. Uh -huh, pues, uh -huh. También creo que la ven les genera bastante. Este, ¿Por qué es el tema de Tiger Woods? Eh, porque la semana pasada, si no me equivoco, en estos últimos días se le vio con unos tenis de Fury Joy, de gol, que son tenis de golf, y la, la la empresa se llama Akushnet. Y a lo que hablábamos ahorita, güey, el De hecho, los traía y subió de precio, ¿no? Sí, o sea, sea eh, ajá, los traía puestos, güey, ajá y 3% subió la acción del equipo. Pues, y ahí está lo que hablábamos, güey, que está cabrón como el tener, meter, hacer una buena apuesta en el mundo deportivo con un jugador o con un artista, con un cantante, lo que quieras hacer puede impactar directamente el precio de la acción, güey. Y digo, ya, si no vamos a la de muy lejos, güey, Elon Musk puede Es hablar, lo que te iba güey. a decir, que, que te vas... Exactamente está pensando en eso, o sea, el fenómeno... A ver, había fenómenos deportivos o... o son influencers, ¿no? Bueno, sí. son influencers... Creo que son los influencers, los originales, porque ahorita hay mucho influencer que creo que, este... Porque... Pero bueno, lo siguen también, entonces... Este... Pero hablándose de, de del lado deportivo si un influencer usaba cierta cosa, jugaba con cierta cosa, pues, y ahorita en el lado financiero, el, el mayor influencer, que era lo que platicábamos, y, sí. y yo lo decía ante broma, este, y medio, no molesto, pero sí como que dices, no manches, este, pero los Musk, eh, prácticamente lo que él haga, lo que toque ahorita se vuelve oro, sí. pero por borregos todos, no por, sí. y y está bien, porque al final de cuentas ahí va el madrazo, este, porque ahí va todas las personas, entonces, sí. que de hecho, eh, Sigue ahí un poquito la, la volatilidad, hay tocando tantito este, el tema financiero, económico y tal, siguen como que las, las sanciones para, para Rusia, este se siguen dando madrazos estos güeyes, sí. ya hoy, la, la, el, el podcast pasado comentábamos que, que, que Ucrania estaba eh, metiendo que lo sacaran obviamente del, del tema de seguridad de la ONU y tal, lo están, ya lo están votando, este siguen sancionando a, a hijos de políticos rusos, cosa que... Sí. que oh, o sea, las hijas de, de, de, de Putin, a la, a la esposa y a la hija del ministro de, de, de Relaciones este, Exteriores de, de, de Rusia, sí. pero bueno, no, no veo tanto... Pues ahora sí que seguir tratando de, de, de, de incomodar lo más que puedas a los rusos sí. para ver si le paran a, a, a la guerra. Sí. Y, la, y los mercados volátiles, ¿no? El, el jueves volátil, aunque pareciera digo porque estamos grabando antes de que se cierre el, el mercado parecía uh -huh. que va a cerrar este, positivo okay. y llegó a estar más de un por ahí casi todos los, los índices uh -huh. abajo entonces vamos a ver cómo sí. cómo cierra y, y sigo y regresando al tema de los deportes traigo un dato fuerte ahí de, del tema de Tiger Woods este en el 2019 Tiger Woods generó o sea el net worth de Tiger Woods que era de 800 millones de dólares este fue prácticamente todo por o sea, por, por patrocinios uh -huh. o más bien 800 millones de dólares... No, no, de, no de, compitió, güey, oh, o sea, ¿no? De, de su valor, de su valor, 800 millones de dólares eran de pura publicidad, güey. O sea, no, no por jugar, güey. Deja tú los millones de dólares que se metía jugando golf. No, 800 millones de dólares de pura publicidad en el, en el 2019. Este, de, o sea, de, conform, conformaban eso, lo que valía. Y lo ves por el lado de la empresa de Nike. En el, nada más en el puro Masters se metió 22 millones de dólares en valor de exposición que eso por pues, la general. Que, que, que no los, lo estaba comentando con, con Alonso ahí en la, en la oficina. Uh -huh. Imagínate tú, o sea, el, el equivocarte de época. No sé si te haya tocado a ti conocer, de repente conocido futbolistas eh, que jugaron hace 40 años y, uh -huh. y, y que hasta los ves y platicas y dices, o sea, o güeyes que, que, que no fueron buenos administrando, obviamente el ingreso no era como el de ahorita, pero tú imagínate a Hugo Sánchez, si hubiera debutado a lo mejor el año... Eh, eh, como Vinicius, o sea, 2010. ajá. Si hubiera, bueno, en el 2010, uh -huh. lo que generaría de valor ese cabón, estaba una estadística que, que, que, se, que creo que es mentira o no sé, este me la topé por ahí, pero en un año de Pichichi, este, ya, nos, ya nos pusimos a hablar de, de fútbol y de Pichichi, ¿no? Pero en un año de Pichichi, metió creo que 42 goles, que era récord en ese momento, y todos fueron de primera. O sea, ninguna fue una jugada que paró, remató, no, todos fueron remates a gol y metió 42 goles, entonces, que era récord y tal. Imagínate, el, el, y fue pentapichichi mexicano en España, bla, bla, bla, bla, bla, remamerto, o sea, tenía todo para ser un super influencer, simplemente el güey, este, pues, fueron 40 años antes de lo, que lo, de lo que le hubiera tocado la suerte de hacerlo ahorita, y si Hugo Sánchez ahorita dices oye, es que el güey tiene lana, vale 15 millones de dólares, bueno, vato, ahorita valiera, este, yo creo que en México, 500 una sí, cosa sí, así, sí, porque sí. fue un chicherito exponenciado, este, sí. fue una locura entonces, Oye, y, y quiero tocar un tema, este, ahorita hablando también de pues, expansiones de empresas, yo estoy bien metido ahorita en temas de padel uh -huh. este, y hablando puedo tocar todos los temas de eso y cómo está creciendo muy cabrón güey, dando un contexto rapidísimo en Argentina y en España, después del fútbol, el deporte más jugado es el padel, uh -huh. si yo te digo las marcas eh, Babolat Joma, eh, eh, Puma Adidas, todas estas marcas ya están entrando al mundo del pádel, ya están fabricando, ya están contratando jugadores. Oye, güey, lo que valía un jugador de pádel, que juegan... O sea, que ahorita nada más los ves en YouTube, güey. Los ves en YouTube en lo, o, sea, o en la página de World Padel Tour, Lo que valía un jugador de pádel hace dos años, güey, yo creo que se cuatruplicó, güey. Este, en, en dos años, güey. Entonces, creo que mis NFTs del mundo deportivo son... Es, es, es el pádel. Este... Y lo que estoy viendo es que pues todas estas marcas están buscando meter güey y, y están entrando tarde, o sea, está está interesante ver cómo pues en el tenis están las típicas, está sí. Nike, Babolat, etcétera. Está vas al fútbol están las típicas, Nike, Adidas, etcétera. Pero tú vas al mundo del pádel ahorita y es Starbuy, Bullpadel, Nox, Siux, marcas que no te dije los nombres y tú me te hablen en no, chino, güey. No, ni idea. Uh -huh. eh, va a estar muy interesante ver cómo se pueden adueñar estas estas eh, marcas, güey. Del mundo del padel, porque estoy seguro que en el 2026 eh, van a estar en los Juegos Olímpicos. Güey. Pero ha habido, ha habido varios deportes, Diego, eh, y, te, y te lo digo, o marcas deportivas que como quieran hay que se mete y se los mete. O sí, sea, sí, eso sí. está bien interesante. Nike no ha entrado acá, por ejemplo. Ok. Este... Bueno, pero un Adidas que creo que sí le ah. va, es más es más por ese lado. Sí, Adidas, de hecho, y está interesante, güey, porque creció tan rápido el padel, güey, en dos años. Fue un boom como de un, de un 4X sin problema, güey. Adidas... Tiene concesionada su, su, su merch. O sea, todo el tema del padel lo tiene concesionado con, con esta empresa que se llama All for Padel. Uh -huh. Este. Entonces, y en el caso de Puma, tú sí te puedes meter a Puma.com en Europa y sí te sale el padel. Pero eso voy a ir empezando. Entonces no sé cómo va a jalar ahí. ¿Cuál es ¿Argentina es el país que más juega padel? España. España y Argentina. España, por... España pues los mejores número uno son de allá. Este, de hecho el deporte nació en México ¿Crees en que ya sea, ya, ya lo están haciendo, ya va a ser exhibición en, en las Olimpiadas o todavía no hay Yo creo que, yo creo que ya para el 2026 sin problema va a estar en los Juegos Olímpicos ex, o sea, eh, Creo que empiezan, el, la primera Olimpiada es exhibición y luego ya evalúan al siguiente uh -huh. Oye, y como negocio, viéndolo en el tema financiero, güey, el, pues ahorita los clubes de pael o sea En Torreón, Ajá. había, hace dos años, había como 60 canchas Mientras en Monterrey había no más de 10, 10 canchas. Ahí fue cuando yo le dije a mi jefe que, que aquí hay una oportunidad de inversión. Le invertimos. Este, nosotros tenemos 14 canchas ahorita. Uh -huh. Pero en Monterrey, güey, en dos años pasamos de tener 10 canchas a más de 150 canchas de padelo. No, y lo, y lo que quiere decir apenas. Y, y va a haber mil. O sea, a mil. toda la raza, que, que eso, no sé si te fijaste. Y, y voy a hacer rápido así algo. Las tiendas, en la pandemia o antes, las tiendas de cosas gringas. Llegó a ver llegué a ver 40, o sea, sí. era algo como que, ay, este, a todo el mundo se lo, y, y todo sí. mundo como que hace lo mismo, y es donde, donde, sí. pero bueno, ahí lo importante, y, pues es. Y pues y como negocio, güey, pues, en una cancha de tenis te caben dos canchas de pádel, güey, uh -huh. en el pádel juegan cuatro, en el tenis juegan normalmente dos, o sea, sí, se aprovecha, se aprovecha es más, es más el veces espacio, más, es veces de más hecho estaba viendo que fraccionamientos que tenían, que ya estaban así como en el área común, uh -huh. un par de canchas de pádel. Está bueno en, lo, en España hasta en los techos están poniendo en el arriba sí. del de cartón, canchas de pádel. Es un, es un negociazo este que creo que muchos lo están viendo de forma divertida y todo, pero el tema de los negocios son pocos los que nos estamos avivando para pues, agarrar este tipo de, de oportunidades. Este pues ya me, me comí estuvo bien, digo, fue el tema deportivo slash financiero. Sí. Todo el tiempo ahí. sí, pues tratamos de cambiarle un poco Porque sí. sinceramente este, Como lo platiqué tantito ahí que me metí eh, Pues ha estado la semana Las semanas medias No tan pesadas, no, no las he visto así como que sean Cracks este, <ríe> O sea que, que se hayan puesto tan feas eh, Pero Pero bueno, se han estado un poco eh, sí. la, A veces la volatilidad este, Pues también te estresa un poco Y además pues todo ha sido Medio, no hay por cosa que la Sí. Que la pinche guerra, entonces, este, por eso quisimos darle un, un toque diferente el día de hoy. Uy, y no financial advice, pero ahorita que lo pienso, güey, me voy a poner a investigar qué empresas están, se planean listar o están listadas, enfocadas full en temas de padel, güey, porque yo sí creo que va a llegar a competirle al, al, al tenis, este, en unos 10 años, entonces, puede ser una buena inversión como acción. Creo que, creo que es más entretenido, o sea, lo, lo que he estado viendo es como es más activo, más rápido, más entretenido por eso, este, sí. podría, podría ser. De acuerdo. Pues bueno, con eso cerramos el podcast de hoy que tengan un excelente fin de semana, nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. ¡Ánimo!